también un saludo una foto vamos a poner una foto de ese, del candidato vicepresidencial podemos buscarla por ahí de Luis Abinader eh, de lo mío, tenemos la candidata de lo mío. Ah. Luis Abinader señores recuerden que hoy es el último día de inscripción de los candidatos vamos a ver ahora ahora sí vamos a poner los números es eh, flaco eh, vamos a poner los números para que las personas llamen y digan a quién usted le gustaría que, que Luis eligiera como candidato vice vicepresidencial. ¿A quién a usted le gustaría para que Luis lo elija como candidato vice eh, vicepresidencial? Muchas personas han mencionado muchos nombres. Amelia Alcántara. Amelia, ah, pero ¿cómo, no, no, no, no, por, por, no, no, por favor. ¿no? Amelia no da ni, un, ni presidente junta vecino. Eh, los nombres que han sonado han sido Faride y Faride. Tengo entendido que no, puede, no se puede porque va a ser senadora, seguro. Segunda persona que se ha mencionado es Milagros Germán. Se menciona que Milagros Germán pudiera ser también la candidata vicepresidencial de de Luis Abinader. La tercera persona David Collado. Pero le voy a decir algo. No sueñen con eso. ¿Por qué? Aunque ustedes lo están diciendo en las redes. Yo estoy viendo los comentarios y lo voy a, lo voy a comenzar a mencionar ahora. Usted puede llamar a 809-725-0505. David Collado no va a ser el candidato vicepresidencial de Luis Abinader. Yo lo estoy diciendo hoy. Tal vez me puedo dices equivocar. Eso? ¿Por qué dice eso? Porque ese señor ya tiene todos sus planes perfilando a ser candidato a presidencial. David Collado ya se reunió, hace, creo que hace poco, dijeron un programa o le mintieron, no sé. Lo que hay que no se pusieron de acuerdo. David Collado no será el candidato de Luis. Dejen de soñar con eso. ¿eh? A mis amigos que los quiero y los adoro, la gente del PRM. No sueñen con que David va a ser candidato vicepresidencial porque eso no va a pasar. Mencionen a Paliza, mencionen a dime no sé, mencioname, es que son ta, la gente. No, yo no voy a hablar porque ahorita me acaban. No, ahorita, me, no, no, ahorita, ahorita me, me explotan no, el no, no, teléfono no, no. y con partido oye. ¿A quién te gustaría a ti que él eligiera? Ya, Farid, no puede porque. Tú decías. Y David, supuestamente, dice la gente que no. Bueno, hay que entonces esperar la última palabra, la última decisión. Me gustaría, eh, David Collado, me gustaría. Me gustaría, bueno. Eh, Milagros, hermano, me gustaría. Imagínate tú, esa mujer no pisa el suelo, anda en los aires. ¿Qué sería si la ponen como vicepresidente? Pero ella tiene una buena imagen, señores. Pueden llamar al 809-725-0505. ¿Quién usted quiere que sea candidata que acompañe a la boleta a, a Luis Abinader? ¿Quién le gustaría? Vamos algo al, al Instagram de Telenor. Y las personas están comentando aquí, dicen... Dice Jeffrey 05, eh, cinc, David Collado. Igual que sí, Las personas piensan <coughs> que puede ser David Collado eh, el, el que acompañe a Luis. Otra persona dice, David Collado o Paliza. Paliza, no sé si será o no, porque esta mañana mencionó como que no es él. Como que él mismo demintió. Mi, de, de o sea que tampoco, puede, creo yo, puede ser Paliza. En mi Facebook, las personas que están comentando, uno dice, David Collado, dice Esther Duarte. Y Juan Manuel Javier dice, David Collado. ¿Todo el mundo está contando con David Collado? Lo no estoy diciendo. No cuenten con David Collado. Tercera persona que me mencionan aquí, Miriam Germán. Miriam Germán. No creo. O sea, la digo magistrada. ¡A lo buenas! Bueno, buenas. No escucho. Bueno, buenas. Se cayó la llamada. Recuerda ya marcar 809-725-0505. ¿Quién a usted le gustaría? A usted. No sé si va a pasar o no vaya a pasar. Porque yo estoy diciendo que para mí y en lo que yo he visto en los medios nacionales, eso no va a pasar de que David Collado va a ser candidato a vicepresidencial. Pero a quién usted entiende, usted dice, bueno, a Luis Abinader le conviene este candidato. ¿Qué o sea, usted dice? un bueno, ejemplo milagros hermano le gusta a Rodania. Porque el primero diciendo que no, que no tiene... Pero Milagro es una mujer que... Es que la... Bueno, Milagro... Que tiene que ser para su casa, Gota. Es que Milagro es buena. Pero políticamente, ustedes saben que tiene que ser un candidato sumamente fuerte. A lo buenas. Buenas. A lo buen amor. Dime, amor, ¿quién tú crees? Bueno, ¿a quién te, mi, amor, a a quién te mi amor, a mí entender... A amor. Es Fuera... Eh, David Collado. Flaco. Pero legalmente no, no, no, no, no, no. me gusta Paliza. ¿Paliza? Ajá. A mí me gusta Paliza, la verdad. Mi nombre es Lourdes, Lourdes ¿Cómo? Hernández. Saludo para Lourdes Hernández que nos está viendo. Ella dice que le gustaría David Collado o también lo mismo que dice la gente en las redes, Paliza. Paliza, a mí me gustaría, Paliza es muy coherente. O sea, tiene un liderazgo tipo joven, eh, es buen senador, según he escuchado, en Puerto Plata. No tiene tasa de rechazo, le puede sumar mucho a, a Luis, así que paliza puede ser posible. O sea, eh, y la y más que en estos días se ha dado a conocer por la manera que ha defendido y todo eso en, en, en el centro económico, de, eh, lo que se ha dado sobre la, o sea, las elecciones que vienen próximos. Y creo que sí que Paliza puede ser posible. Así que pueden llamar al 809-725-0505. ¿Quién usted cree o a quién usted le gustaría? Porque no que usted entienda. Puede ser que uno cree que va a pasar el fulano y otra cosa es que vaya a ser. ¿A quién usted le gustaría? Paliza es un buen candidato. ¿Pero usted sabe quién fue? hubiera sido un buen candidato? Yo creo. ¿Quién? pero tenía que hubiera una alianza, o sea, una alianza. Yo creo que hubiera sido bueno que Guillermo Moreno o Minú se fueran tú sabes, candidatos a vicepresidencia y eso pudiera un equilibrio. lo buenas! Hello. Dime. Puede ¿para ese candidato? Uh -huh. Por este candidato, porque ¿Qué? tiene doble nacionalidad. Pero ¿a quién a quién te gustaría? ¿A quién te gustaría a ti? A quién te gustaría, a quién te gustaría. Paliza. Paliza. Dice el que no puede porque tiene doble de nacionalidad eh, El senador Paliza Bueno, eh, tengo que buscar ese dato Para confirmar si es así como yo dice eh, Otra llamada, lo buenas Saludos, buenas tardes Saludos, no. buenas Se fue Se fue la llamada, se fue entonces el joven dice que Paliza tiene doble eh, nacionalidad. No sabía. Entonces eso, no, no, o sea, no, no, no se sabe, puede, no, no se sabía, puede. O sea, no sabía eso. Eh, dice aquí el, mi amigo <ríe> Carlos Hierro, dice que Antonio Acevedo <ríe> eh, podía ser candidato. No, Antonio iba a ser candidato a Reino ay, no, ay, ay. no avise. <ríe> eh, eso no, no va a pasar así. Así que la persona ya ustedes saben. Pues bien, de, decía Roldania. Que la gente puede ser que te vea bien positivo si tú coges a una gente como Guillermo Moreno, creo yo. Pero no sé si Guillermo Moreno quiere, porque está como medio cotizado. Bueno, Guillermo Moreno, sí, yo también lo, lo veo bien, me gusta. Milagro Germán, no es que ella está mal, uh -huh. sino como que no sé, no, no la veo como para, para ese cargo, no, no, no, no me gusta. No, no, no, no, no, la veo a ella como, como metida en ese, en ese cargo, no, no la veo. Malo de ella es de televisión y esas cosas, bro. ¿no? No creo o sea, que, que Milagros Germán. Lo, que ha, ha mencionado eso. a ella porque ella ha sido una mujer eh, que siempre critica al gobierno, que ha estado con, con las luchas y todo eso. Y creo que por eso ha mencionado, eh, por favor, me pueden dejar la foto de, de Luis. Eh, ha, ha mencionado siempre a, a Milagro por ese sentido. Eh, la persona dice aquí: esa joven que está en el programa, que respete la trayectoria de Milagros Germán. Primero, ya que aprenda a ser comunicadora. Señores, por eso yo dije que yo no quería opinar en este tema, porque es que siempre comienzan, Dios mío. Yo en este tema no he hablado ni siquiera casi nada. Eh, no, pero ella eh, lo que dice es que tiene que respetar la trayectoria de milagros, tú sabes. Señores, eh, pero que cada quien da su opinión. Eh, está cada quien da su opinión. No Entonces, ríe. Yo di <ríe> mi opinión, mi amor. Yo respeto. Eh, Mari 14. Saludo la trayectoria mi de Milagros Germán, simplemente dije que no me agrada, No me gusta. No te gusta. No, no me gusta. Pero yo creo que Milagros es una mujer que ha estado en, en las posiciones de, de lucha, en sentido de, de sus de, de denuncias, en su programa. Eh, como Así como fue Milagro, Roberto Salcedo también fue otro comunicador que pasó a la política y fue síndico. Muchas personas entienden que lo hizo bien, hay otras personas que no. Eh, también comunicadores que han pasado a la política, eh, está el caso del señor Rafael Comprá de los Santos, que fue síndico de la capital. Sí. Esa es una, una de las personas que han sido comunicadores, han sido eh, políticos. Otra persona más, eh, Johnny Ventura, y cuando murió eh, José Francisco Peña Gómez, Johnny Ventura pasó también a ser síndico sí. de la capital. Estamos hablando de candidatos que han sido comunicados y han pasado a ser, eh, digo, perdón, comunicadores que han pasado a ser candidatos. Sí, también. El ejemplo Artístico. está el de, el de aquí mismo en San Francisco de Macorís. Eh, Alex Díaz, nuestro amigo El Pulmón. El pulmón sí, sí. es un, una persona, un, el, nuestro síndico fue comunicador y también así que le ha ido muy bien. Aquí dicen los muchachos, Juan Carlos Álvarez dice, ni Di que mía se peda. <risa> <risa> no Por malos. favor, vamos a coger esto un poquito más serio. Mira, Cepeda se peda. Cepeda Pero ya tú sabes, Jordania <risa> Ay, tú tienes que, que, que, que los fanáticos de milagros no les gusta tu No le gustó tu opinión. ¿eh? Eh, pero sobre lo, de la, le, sobre lo de milagro, que es posible que ahorita que se va a saber. Hoy, no, no se preocupen, hoy es que se sabe. No hay un mañana. Hoy es, hoy es el día que, que se va a saber. ¿Qué pasó? ¿Quién va, perdón, ¿Quién va a ser el candidato vice, vicepresidencial, vicepresidencial del partido eh, el PRM? Eh, muchas personas están esperando, eh, están en expectativa. Nadie, como que nadie le importa quién es que va por el de, de Lionel. Como <ríe> a todo el mundo le importa el que va con Luis, pero como de, nadie se ha preocupado. Todo esto digamos los periódicos, de que, de que los, los comentarios. Vamos a comentar quién va a ser el candidato vicepresidencial de Lionel. No, Tú no has escuchado a los medios de comunicación hablando de eso. Como que no le importa. Lo que, lo que le importa es saber quién será el candidato de Luis. Y hay muchos nombres. Eh, ah, también, ah, bueno, sí se mencionó un nombre con, el, con, con el Lionel y fue la esposa de Reynaldo Párez Pérez. Pero el mismo Reynaldo supuestamente lo desmintió a través de, del comunicador de, Sol de la mañana, Martín Esposo. Así que, señores, llamen al 809-725-0505 o pueden ir a nuestro Instagram donde pusimos la pregunta. Usted puede decirnos quién usted entiende que puede ser el candidato vicepresidencial del PRM. Ya ahorita la gente lo va a saber. Este video cuando salga ya, ahorita la gente va a estar, en, eh, va a estar claro. Ya las más, no va a pasar a 9 de la noche que ya la gente va a saber quién es el candidato. No sé si en la junta, no sé, hasta qué hora se inscriben o no no sé si una hora específica porque, o es de noche que escriben eso bueno, a mí me había agradado que fuera David Collado porque si es Él Milagro ganó Germán en, en ganó. Milagro Germán, créeme que me iba a dar un yello me va a dar un yeyo eh. no, no a mí no, no, no, a a acabar, no me importa ¿verdad? que me acaben porque es como quiero me a acaban acabar, yo ¿verdad? respeto a milagros Germán. ayer me, te me, comieron me ¿no? no todos los días ¿no? me, ag <ríe> <ríe> me agrada como ella hace su trabajo de comunicadora pero no como vicepresidenta quédese en su programa presentando que usted sabe muy bien ahí quédese ahí y déjeme a David Collado porque ¿Mm? me va a dar un yeyo me va a dar un yeyo si ponen a milagros Germán. me informan acaban de informarme Digo, yo me informé yo mismo a través de las redes sociales. Ajá. ¿Qué fue? Que el candidato... Póngame las tambores por ahí, los muchachos. Póngame las eh, tambores. <ríe> me va dar una vaina, Atención, pueblo eh, San Francisco de Macorís y todo el país y las personas que nos ven en Estados Unidos. Atención. Búsqueme la foto del candidato David Collado. póngamela ahí. Pongan la imagen de David Collado. Ok. ¿Ya tienen la imagen? Eso no, no es edificio, es en Google. <risa> Le estoy leyendo ahora mismo entre los usuarios de Twitter que en el programa el gobierno de la tarde. Primera vez que da un palo. Señores, no fue. Que en el gobierno de la tarde informa que David Collado va rumbo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Va rumbo dilo, dilo. a la Junta Central Electoral a inscribir su candidatura como presidente del partido PDI. ¿Eh? ¿Eh? Ahí está. Primicia. ¿eh? En el gobierno de la tarde lo dijeron. David Collado va rumbo a la Junta Central Electoral a escribir su candidatura a presidente por el PDI. Yo ni nada voy a decir. ¿Eh? O sea, David Collado va a ser candidato a presidencial. Y yo yo voy... ni nada voy a decir. ¿Eh? Yo le voy a decir un cuento a ustedes, que ustedes creen que David es un agua queche. Mucha gente cree que ese señor es un agua queche. El señor tiene una estructura atrás, ¿eh? empresarial. ¿eh? Ese señor le va a dar agua de beber a ustedes. Llévense de mí. Yo nunca le he mentido, dicen amigos. <risa> <risa> Llévense de mí. Señores, Jordania. O sea, que entonces, Milagro Germán y... y, y... No, ya David se descartó porque supuestamente sí, ya, ya no va, va, va de camino a inscribir su candidatura según en el gobierno. El que, el que yo quería que fuera vicepresidente. Ya eh, no va. Que por cierto, me dicen que ya el, gobierno, el PRM y el PLD ya se pusieron de acuerdo con el candidato, eh, con el fiscal. Así que, señores... Eh, cuando se baja, da otro nombre aquí. Sigan dando información sobre eso. Pero David Collado ya no ya será. Ya no, no será. O sea, está descartado según en el gobierno de la tarde. Eh, ok, aquí tengo otra información. Vamos a ver. El candidato del, eh, de la presidencia de Abinader será anunciado a las 10 de la noche. Abinader, hoy a las 10 de la noche. Va a anunciar el candidato vicepresidencial, según Nuria Piedra, en su página de portal. Bueno, terminamos por hoy, mi eh, Dania. Eh, prepara los comentarios que te van a dar. Amarga, am amargada, estoy ayer, amargada. Como ayer, como ayer, tengo un estoy, comentario. Estoy amargada. No, siempre. No, no sí. yo, soy, yo soy la más dulce. <risa> eso es normal yo soy la más dulce eso, que para todavía que vives me tienes la piedra. Chocado, eh, todavía tú no has chocado con los fanáticos de Alessandra. ¿El qué? Los fanáticos de Ale... tú no has chocado Con, con la, la falsa, gente. digo, Alessandra. Ah, no. Tú no has chocado con los fanáticos de Alessandra. Que esa sí te esa gente, mira, te agarran. No, señores, porque es que dan. yo doy mi opinión. Entonces cada quien da su opinión. Entonces sí, si ya... no voy a decir nada. Señores, eh, nos vemos mañana. Recordarles que nuestros eh, <risa> nuestro, <risa> nuestro videos estarán <risa> no en Telenor.com.de <risa> en nuestra plataforma digitales. Recordarles que estamos.